Pablo, bienvenido nuevamente al Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cómo estás, Gustavo? Aquí miércoles a miércoles, por supuesto, siempre firme y, y bueno, conversando contigo y, y con todos los que van acompañando este Infoclaxo semanal. Así que un gusto, como siempre. Pablo, eh, veníamos haciendo un seguimiento de diferentes foros, de diferentes encuentros que va a haber en la novena conferencia y obviamente es importante ir detallando algunas de las temáticas que se van a trabajar, algunos de esos encuentros que van a ser muy importantes, que van a tener investigadoras y investigadoras de diversas partes del mundo, principalmente de América Latina y el Caribe, y entiendo que hoy eh, nos interesaba profundizar sobre un foro sobre trabajo, ¿esto es así?, Exactamente, Gustavo, sí. A ver, dentro de los 38, que ya casi que son 39, o sea, llegaremos a 40 foros y coloquios que se van a, a desarrollar durante la conferencia Claxo en junio del 2022, cuando, como conversabas con Crismar y como estamos conversando miércoles a miércoles, dentro de esos foros va a haber uno sobre temas de trabajo, exactamente, que, bueno, realmente eh, nos parece, digamos, o sea, fundamental, ¿no? Poder colocar las cuestiones de las transformaciones en el trabajo, tanto en las relaciones de trabajo como también en lo que tiene que ver con el concepto mismo de Trabajo, ¿sí? el trabajo en el mundo digital el teletrabajo las condiciones laborales por supuesto vinculadas con la precarización y justamente con las relaciones de trabajo y también lo que tiene que ver con el mundo sindical es decir la organización de las y los trabajadores y las luchas de los trabajadores en el mundo contemporáneo por lo tanto eh, luchas de de las y los trabajadores, organización de las y los trabajadores, mundo sindical y transformaciones en el trabajo, tanto sea en el mundo del trabajo vinculado con las relaciones laborales o con las relaciones también, si uno fuera materialista y creo que lo somos o yo lo soy, con las relaciones jurídicas de producción y las relaciones sociales de producción y con lo que tiene que ver, vuelvo a decir, con el mismo concepto, de trabajo, que sin duda, alejados de los debates sobre el supuesto fin del trabajo, que más que el fin, hoy vemos que el trabajo es cada vez más central en el mundo contemporáneo, pero sin duda es otro trabajo del de hace 40 años, otro trabajo del periodo típicamente fordista, por llamarlo de alguna manera. Y esos debates de una perspectiva situada latinoamericana, caribeña, pero como tú mismo decías, también vinculado con el debate mundial, porque de hecho estamos organizando esto con algunos espacios europeos. Por ejemplo, estamos en condiciones de adelantar que comisiones obreras de España va a estar presente en la conferencia debatiendo estos temas. Entonces, con una mirada latinoamericana y caribeña, siempre situada, pero en diálogo con una agenda mucho más global y mucho más mundial, estos temas van a estar presentes en la conferencia de Claxo. Eh, clarísimo, Pablo. Ahí, como ustedes saben, vamos haciendo un recorrido con diferentes integrantes de, de Claxo que nos van ayudando para conocer un poco de lo que será el programa, la programación de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Eh, y, Pablo, entiendo que tenías previsto también, digo, fue un programa en el cual estuvimos hablando sobre diferentes cuestiones relacionadas con lo sucedido eh, en Chile, en, en Colombia, y el panorama de las juventudes en esos en esos países, digo, juventudes que vimos muy movilizadas, tanto en el 2019 en Chile, pero también en 2021 en, en Colombia. Y ahí hubo un impacto grande de las juventudes, inclusive Francia Márquez Mina también, podríamos decir, que corresponde al espacio de las juventudes en estos espacios políticos que se, que se van abriendo, ¿no? Exactamente, Gustavo. Bueno, aquí hemos conversado mucho sobre el protagonismo juvenil en América Latina, sobre, como tú mismo dices siempre, juventudes en plural, sobre la mirada generacional, sobre las transformaciones. Si uno une, ahora, ahora voy a la coyuntura política, ¿sí? no me estoy escabullendo o, o escapando de ahí, pero si uno une... Trabajo con juventudes, aparecen justamente las condiciones laborales, aparece la precarización. Hoy, entre las juventudes, y hay estudios que lo muestran, por supuesto, es más importante el problema de las condiciones de trabajo o de poder articular educación con trabajo, o sea, seguir estudiando con trabajar, más que el desempleo juvenil. El desempleo juvenil sigue siendo muy alto en muchos países, pero se muestra que muchos de los empleos que se crean están dirigidos a las y los jóvenes, lo que pasa es que son empleos precarios o son empleos con poca posibilidad de articular una continuidad en la trayectoria educativa con la inserción en el mundo del trabajo. Por lo tanto, juventud y trabajo o la mirada generacional sobre el trabajo también es fundamental para poder pensarlo. Podemos seguirlo conversando otro día, pero ya que conversamos sobre el trabajo antes y ahora vos introducís la cuestión de las juventudes, no está mal hacer esta relación. Yendo a la coyuntura política, sí creo que una interpretación Sé sí que hoy han comentado bueno, sobre la asunción del nuevo gobierno en Chile. Karina Batiani estuvo en Santiago de Chile en un seminario y ha comentado sobre el tema, sobre el, sobre el resultado de, la, de las elecciones en Colombia. En algún momento, creo que hace dos o tres infoclaxo también comentamos sobre el resultado de las elecciones en Honduras, ¿sí? con, con el triunfo de Xiomara Castro. Y creo que ahí uno puede trazar, si bien todavía en Colombia es un resultado preliminar, pero puede trazar esta cuestión de la irrupción generacional no solo en la política alternativa, como hablamos muchas veces, en la política en las calles, en la política de las movilizaciones, de los colectivos juveniles, sino también en la política del sistema político, que era muchas veces un desencuentro, no? esto de las juventudes participan poco en el sistema político, de hecho en las últimas elecciones en Chile Aún dándole eh, eh, el triunfo a Boric, vimos que tuvieron muy baja participación, es decir, un alejamiento de las juventudes, de la política instituida, de la política del sistema político, de la política legitimada, consagrada, pero sin embargo, algunos ejemplos, como el caso de Chile, como el caso colombiano, como el caso hondureño también para introducir Centroamérica en este debate, pueden hacer pensar que hay cierto reencantamiento, cierto acercamiento. En Chile claramente el gobierno de Boric, tanto ahí sí vamos a la cuestión etaria, no solamente de Boric sino del gabinete, ¿no? Más de la mitad del gabinete son personas de menos de 45 años, que para ser ministro es una edad muy joven, ¿no? O sea, no solo se ha logrado paridad de género, sino que también, no solo en la persona de Boric, sino que en el gabinete en general son menores de, de eh, más de la mitad, menores de 45 años. Por lo tanto, hay una renovación generacional, el mismo Boric la encarna, un po, una especie de agotamiento del modelo que surgió en el Chile luego de la dictadura pinochetista, y entonces creo que esto tiene que ver con un proceso generacional que uno puede fechar en el 2006, o puede fechar inclusive un poco antes, en el 2001 o en el 2003, chileno por supuesto, es decir, que ya tiene sus 15 años de recorrido rápidamente, ¿sí? pero que justamente ahora irrumpe. Y en Colombia, por ejemplo, si pensamos no solo en el apoyo juvenil a Petro, que fue el candidato más votado, sí o sea, sabemos que eh, justamente el pacto histórico sacó más votos que todas las fuerzas eh, juntas y que todas las demás fuerzas juntas que son del centro o de la centro-derecha o directamente de, iluri, del uribismo pro-guerra y antipaz, y me hago cargo de, de lo que digo, sino que también, por ejemplo, en, en, dentro del pacto histórico, además del de triunfo de eh, Gustavo Petro, eh, apareció, como tú mismo creo que la mencionaste, eh, Francia, Francia Márquez Mina. ¿no? Francia Márquez ahí sí encarnando ella misma, como en el caso de Boric, ¿no? encarnando ella misma una renovación generacional. O sea, Petro generacionalmente no es joven, de hecho tiene una trayectoria de los años 80 que muchas veces también se la critican, ¿no? pero encarna un voto juvenil aunque él mismo no sea joven, sí, pero sí es una renovación generacional en la política colombiana. Pero en el caso de Francia Márquez Mina, claramente ella es una mujer negra, joven, feminista, ambientalista, de los territorios, de las comunidades. Es decir, creo que reúne esta multidimensionalidad que a veces hablamos de la interseccionalidad de las desigualdades o de la multidimensionalidad de las desigualdades y cómo se construye agencia social o protagonismo social a partir de una multidimensionalidad. Bueno, creo que Francia Márquez encarna esta multidimensionalidad en su persona y está expresando entonces una fuerza que en Colombia se anima no solo a estar presente, en los territorios y las comunidades como está hace muchas décadas, sino estar presente visiblemente en el sistema político y animarse a estarlo aún con todas las adversidades y todas las cuestiones de seguridad. ¿sí? lo hemos, Creo que lo hemos comentado acá, bueno, aquí también estuvo Francia Márquez en una entrevista, pero creo que lo hemos comentado aquí mismo, que Francia Márquez no pudo ir a ciertos eh, eh, departamentos o a ciertas zonas de Colombia porque no le garantizaban su seguridad, o sea, si iba, la podían asesinar. ¿Sí? Y ella misma contaba cómo le recomendaba no ir a tal área, no ir a tal otra, no ir a tal región. Por lo tanto, sobreponiéndose a esa realidad que hoy existe en Colombia, no hablamos de la Colombia hace 20 años, hablamos de la Colombia del 2022, ¿sí? eh, creo que es muy importante poder pensar en esto. Y lo mismo, algo similar a Petro, sucede con Xiomara Castro. Ella misma no... No es joven, es una especie de resonancia de la experiencia de Celaya en el 2009, o previa al 2009, o sea, ya hace 13 años, pero también expresa una renovación en la política hondureña y una fuerza juvenil creciente. Por lo tanto, creo que uno podría hacer un clivaje generacional, tanto sea en, los propios, en los propios sujetos, ¿sí?, que, que están renovando esta política, como en las juventudes que se sienten expresadas o que, o que están, digamos, avanzando hacia forzar, muchas veces forzar, un recambio generacional o una transformación generacional en los sistemas políticos, en principio, de estos tres países que estamos nombrando, Chile, Colombia, Honduras, para hacer una intervención breve hoy en día, que creo que estamos también un poquito pasados de la hora. Pero creo que es un tema muy importante, por supuesto, Gustavo, no, no estoy terminando ahora, si, si, si, si tú Tú quieres podemos continuar pero yo es un tema que da para cortar para comprender estos procesos también en dimensión histórica porque lo último que voy a decir al menos ahora es que hablar de una emergencia generacional en juvenil no quiere no es igual hablar de lo nuevo que es lo que siempre queremos romper acá juventud no es, no es siempre nuevo juventud es una transformación generacional sí que tiene que ver con expresiones de época y sí de época pero que muchas veces expresa experiencias anteriores Procesos, procesos anteriores y una combinación entre la tradición o la experiencia y la emergencia. Hemos hablado aquí también algunas veces de las persistencias y las emergencias. Bueno, creo que estos procesos muestran persistencias pero también muestran emergencias. Y está buenísimo poder identificar esas emergencias uh -huh. para comprenderlas y ojalá para potenciarlas en otros países. Porque también queremos que estas transformaciones sucedan en Uruguay, eh, se profundicen en Perú, sucedan en Ecuador, sucedan en diferentes países centroamericanos y ojalá que estas emergencias puedan ser potenciadas o se puedan proyectar también en otros países latinoamericanos y caribeños. Estaremos muy atentos a lo que suceda en diferentes puntos de América Latina y el Caribe porque evidentemente hay momentos y procesos de cambio que se van dando y que vemos reflejados también en los procesos de las juventudes, en base a lo que nos vas contando sobre lo que va pasando. Y Pablo, en eh, los próximos encuentros, seguramente cada 15 días, estaremos ahí avanzando sobre la posibilidad de seguir hablando sobre alguno de los foros eh, y que también nos ayudes, junto con el resto de la gente de Claxo, a ver qué es lo que va a suceder en la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Gracias Pablo por el encuentro. Excelente Gustavo, a disposición como siempre. ¿eh? Un abrazo grande, gracias. Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo, ahí avanzando sobre uno de los foros que, que va a haber en México, en LUNAM, en próximo junio de este 2022 con algunos de los datos.